Bueno, aparentemente no, no, no tenemos a Veloz en línea. Eh, no sé si se fue con Diloné, parece. Parece que eh, el, el tema de, del aborto eh, de las tres causales causó furor en el estudio. Eh, no sé si tenemos a Veloz. Bueno, entonces eh, vamos a seguir con el programa. Eh, y racho escribió por aquí. Me dime qué pasó ya. con Veloz. Ahora oh, sí, ahora okay. ya la tenemos. Bueno, Veloz me asusté, yo empecé... Bueno, parece que Diloné le dio un mal golpe, no sé, eh, con el tema. Nada. Y yo, pues, me asusté. Y yo, pues, está, está veloz. Eh, yo sé que el tema es fuerte, pero eh, pues, suave, Diloné, suave. Imagínate, sí. ¿qué vamos a hacer? Bueno. Eh, ¿Ya tenemos otra invitada? No, lo... no, aún no la tenemos. Está actualmente en una capacitación. De hecho, ayer no la pudimos hacer eh, por eso. Vamos a esperar algunos breves minutos para volver a intentar la llamada. Mira, estuve viendo una noticia interesante aquí eh, sobre el proceso de vacunación en la provincia de Duarte, y es que ha dicho el director provincial de esa demarcación que el proceso de vacunación estamos en la fase 1, 1C, 1D, que es donde están las personas mayores de 70 años, <risa> los que faltan en esa fase se van a identificar por el padrón electoral, y pues no sé, aparentemente los van a tratar de contactar de alguna manera para tenerlos identificados y que pues así eh, se pueda avanzar en ese sentido. Es algo que a mí me parece eh, positivo tenerlos identificados en el padrón electoral sí, que eso, eh, ofrecen estadísticas eso, actualizadas. Uh -huh. de los, eso el presidente, no el presidente, sino la, la vicepresidenta Raquel Peña fue quien dijo, eh, el director de salud pública me parece que está escuchando porque vemos que no hay una buena comunicación entre los directores y el Ministerio de Salud Pública porque desde siempre vemos que dan informaciones a veces que ya uno eh, la maneja y son informaciones generalizadas no sí. puntuales eh, por ejemplo ahora mismo no hay vacuna no hay vacuna no hay vacuna entonces no dan la información y la gente se pone de la ahí a unos puntos de vacunación diga así desresponsablemente no hay vacuna por eso queremos hablar con la señora eh, Miguelina Landerfog, quien es encargada de vacunación de San Pedro de Macorís, para ver qué está pasando en otras provincias del país sobre este proceso de vacunación. Y así, de una forma u otra, uno se da, eh, eh, si se quiere, una mini investigación de la realidad de las vacunas. ¿Por qué? Eh, lamentablemente, eh, que estamos haciendo los aprestos para entrevistar al nuevo ministro de, de Salud Pública eh, venimos desde el pasado gobierno del PLD hasta este último ministro, brutal Arias, con desinformación por parte del Ministerio de Salud Pública a la población, desinformación en todos los sentidos, lo primero fue con la pandemia que todavía a la fecha de hoy, esto es increíble en pleno siglo XXI donde eh, el gobierno pasado alardió de un gobierno moderno, tecnológico, este gobierno a la aldea de, de, de, de ser un gobierno tecnológico y todavía al día de hoy, 16 de marzo de 2021, no tenemos actualizadas las estadísticas de las personas que han fallecido por COVID en República Dominicana. ¿Eh? Fíjate tú. Entonces, por eso yo, ah, lamentablemente, damos la información porque nosotros no podemos inventárnoslas de la que pasa el Ministerio de Salud Pública, pero también vamos a hacer nosotros nuestra investigación, principalmente con el proceso de vacunación. Entonces, uno pregunta, pues. Bien, Roberto, sí, ya tenemos en línea directa desde San Pedro de Macorís a la doctora Miguelina Landerfur, quien es la encargada del proceso de vacunación. Muy buenos días, doctora, ¿Cómo está? Buenos días, mi amor. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Súper bien, agradecida de que haya aceptado nuestra invitación. Estará igualmente conmigo compartiendo mi compañero Roberto Neris. Eh, doctora, sí. un panorama general, cómo ha ido calando el proceso de vacunación en la provincia de San Pedro de Macorís y si actualmente hay vacunas disponibles para seguir dicho proceso. Bien, bueno, en general todo bien, gracias al Señor. Hemos ido cumpliendo con la con las partes establecidas del el central ya tenemos vacunadas una buena cantidad eh, estamos en 15 mil y pico de personas vacunadas entre personal de salud envejecientes y personal docente en este momento eh, la vacuna que teníamos disponible o que tenemos se la estamos aplicando a los envejecientes en cámara y al personal docente esperando ya que no llegue el otro el otro cargamento eh, licenciada, mucho gusto. Sí, licenciada, mucho gusto. Roberto Neris. No, sé si no. me escucha porque estoy vía remota. Sí, doctora. Escucha? Bueno, escucha el compañero. ¿Me escucha, doctora? No. Sí, porque estoy no, vía no remota. Escucho. Ok, pues él va a hacer la pregunta y yo voy a proceder a repetírsela, okay. ¿de acuerdo? Eh, eh, Roberto, me de escucha, eh, adelante. No me Roberto. escucha la doctora. No me escucha la doctora. No, no, no, yo le voy a repetir tu pregunta. Ah, ok. Eh, queremos saber, eh, doctora, eh, primero darle las gracias por estar con nosotros, Roberto Neri de este lado, eh, si realmente, realmente hay vacunas en este momento en San Pedro de Macorís eh, o se están esperando la llegada del de lote de un millón de vacunas que anunció la vicepresidenta Raquel Peña. Bueno, ahí está la pregunta de Roberto, él hace referencia a si actualmente se encuentran disponibles vacunas en San Pedro de Macorís o si evidentemente está en espera de recibir una parte del millón que está supuesto a llegar esta semana, según ha dicho la vicepresidenta de la República. En esta mañana aplicamos las últimas dosis que teníamos disponibles y sí, estamos en espera de la próxima llegada. Para poder continuar con el proceso. Ok. Actualmente, ¿cuántos puntos de vacunación se encuentran disponibles en San Pedro de Macorís? Nosotros comenzamos con 10 puntos al principio de la jornada. Hemos ido incluyendo más. Tenemos actualmente 20 puntos y en el transcurso de... Lo que resta de esta semana vamos a incluir otros puntos para poder para poder cumplir y acercar la vacuna a toda la población. Cuando empezamos al principio teníamos el ayuntamiento, la gobernación, los bomberos, mm. el gremio, un, unas once unas 11, 11 en total. Pero al ir nosotros ampliando la cobertura y los los puestos hemos visto que la mayoría de las personas que estábamos vacunando en esta parte que eran lo, los de 70 años en adelante, se han vacunado casi todos. Okay. Casi todos. Lástima que no puedo decir todos. De todos modos, vamos a ir aumentando más para que la vacuna sea accesible a toda la población. Próximamente, cuando ya nosotros tengamos los puestos ubicados, le haremos público y, y podemos informarles a ustedes de formalmente lo haremos para que la gente sepa dónde están los puntos de vacunación, pero lo vamos a acercar a la comunidad eh, Veloz, pregúntale si ella en este proceso ha recibido algún tipo eh, de denuncia sobre alguna reacción eh, alérgica sí. o alguna reacción significativa de las personas que se han vacunado, principalmente las personas mayores mayores de edad Doctora, dice nuestro compañero si usted en lo largo de estas semanas ha recibido algún tipo de, de quejas, de reacciones secundarias, especialmente a los mayores de 70 años, que son los que están en esta fase. No, afortunadamente la vacuna Sinovac, que es la que estamos aplicando en la actualidad y que le hemos aplicado a la beneficente, no ha causado ningún efecto secundario, ninguno. La primera que habíamos eh, aplicado astrafémica uh -huh. tiene unos efectos secundarios que es lo que en realidad hemos visto en la población fiebre, ¿Cuál, cuál, uh -huh. palet, dolor muscular. La que estamos aplicando ahora, vamos a decir la sinovac, esa no no hemos tenido reporte de ningún de ningún caso secundario. Gracias a Dios. Otra sí. última eh. pregunta de mi parte. Eh, ahora hay algo que está en la palestra pública antesala en estos días que es el hecho de la semana santa donde tradicionalmente se suele vacacionar desde su perspectiva médica que me imagino que ha estado en, en el frente de la batalla desde el año pasado ¿qué medidas usted cree que por precaución debería tomar el gobierno teniendo como referencia el comportamiento del ciudadano dominicano? Bueno mi amor yo pienso que presidente debe de cerrar por lo menos eh, una cuarentena que abarque si es posible ser me medio día, porque yo le voy a decir una cosa, en ese momento y en momentos anteriores hemos visto la aglomeración de personas que eh, sin tomar en cuenta la medida de protección están tomando, están compartiendo, sin sin uso de mascarilla. Imagínense si se queda el país como está y no se toma ninguna medida. Estos casos van a aumentar, porque si en verdad estamos vacunando, es menos cierto que hasta que no se reciba la segunda dosis no estamos protegidos. No estamos protegidos. Todas las personas que recibieron una primera dosis deben recibir su segunda dosis, porque aún así no estamos protegidos. Entonces, eh... Yo pienso que sí, que el gobierno debe tomar una medida drástica en este momento antes de que llegue la Semana Santa, porque habemos muchos inconscientes, muchos inconscientes sí. que eh, yo eh, creo que van a hacer sobre esta casa en, en, en, como lo hicieron en Navidad. Entonces lo mejor es que se tomen una medida, aunque no sea de bien visto por la comunidad. Ok, la, Roberto, ¿alguna quieren? última pregunta de tu parte? Pregunte a la doctora, ¿cómo está el COVID? ¿Cuántas personas eh, contagiadas? ¿Cómo está el contagio, la tasa de mortalidad en San Pedro de Macorís? Doctora, datos generales del COVID. ¿Cómo está la tasa de positividad y tasa de letalidad en San Pedro? No le puedo dar ese dato. Ese dato se lo debería, se lo tiene que dar la doctora Chiomara Perdomo, que es quien maneja este departamento. No, aunque yo trabajo en la provincia de Salud, yo me dedico al programa de vacunación. No le puedo dar un dato así de que porcentaje de, de positividad ni nada de eso. Okay, no pero, pero, pero pues, no... ok, pero el flujo no... Ok, pero no, no quizás cientos eh, precisos, pero usted puede ver el panorama general, porque ese es su ambiente, ¿no? Sí, no mi ambiente en realidad... Okay. Pero soy parte de la Provincial de Salud, sé que se toman muchas muestras diarias y que sí salen muchas personas positivas, que son actos pero no le tengo un número así de cuántos salen positivos diarios. Ok. Astómicos. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Sabemos que usted está en una capacitación y sacó estos breves minutos para compartir con todos nosotros. Hemos nosotros acabado de conversar con la doctora Miguelina Landerfurt, encargada de vacunaciones en San Pedro de Macorís. Sí, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad a sus órdenes. En cualquier momento que deseen otras informaciones, pueden llamar. Gracias. Bueno, eh, ahí quedó veloz, sí. eh, totalmente evidenciado, en la provincia de San Pedro de Macorís, no hay vacuna. Eh, no hay vacuna. Entonces, aquí eh, la provincia de Duarte, la provincia de la Vega, de Santiago, que digan la realidad, porque eso no le cuesta nada, informar a la población es un deber. Yo no entiendo por qué es que algunos directores, ministros, se empeñan a ocultar las cosas, y hoy en día se filtra tan fácil cualquier información, entonces eh, no hay vacuna. Paramos la vacunación, no di que, que, ah, no, que estamos vacunando solamente por, por, por de que, asunto de eh, por reserva de, de online. No, no hay vacuna, bueno, estamos espalza, esperando. Y sí, bueno, hemos claro. llegado a la parte final. Usted recuerde seguirnos a través de las redes sociales para revivir cada momento del día de hoy. Mañana, otra entrega, otro día del toque del mediodía. Bye bye. Whoa